Buenas tardes, gracias al doctor Luciano por invitarme en este en esta fin de semana de conferencia sobre creacionismo. Yo, desde pequeña, desde que encontré en la Biblia este versículo en Jeremías 33, 3, que dice: Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pues lo tomé muy a pecho. Y desde ahí no lo suelto cada vez que yo quiero saber cosas que no conozco. Así que, joven, si tú estás estudiando y quieres saber cosas, pues clama a Dios y Él te va a guiar y Él te va a enseñar y vas a poder comprender lo que quieres saber. Y ahí fue mi curiosidad creciendo para poder hacer todo lo que ya leyeron y más. Y pues por eso quiero compartir eso con ustedes. De lo poco que he aprendido y estoy maravillada de la creación de Dios, quisiera compartirles a ustedes hoy. Sé que en la mañana, anoche, ahorita, hace una hora, las pláticas estaban hablando sobre el universo, las estrellas, el sol, muy interesante y, y nosotros lo vemos y, y, y sabemos que hay canciones, poemas, pero no hay canciones del DNA, no hay canciones de la célula, si acaso hay del corazón, pero bueno, espero que algún día nos hagan justicia a los de biología molecular, biología celular y, y quisiera que así como hay un universo gigante, también nosotros tenemos un universo y es gigante y bastante complicado igual que el otro y aunque los investigadores a lo largo del mundo están tratando de, de saber qué es lo que sucede, por qué sucede, de dónde venimos… Todavía al 100% no se sabe cómo funciona nuestra célula. Yo eh, en esta plática quisiera comentarles acerca de tres maquinarias que me tienen impresionada. La primera pues es la, la que más voy a hablar, pero sin esa no no sin las otras dos esa no podría existir. Y también les voy a hablar de que estas maquinarias que tenemos y cuando digo maquinarias es como cualquier ingeniero que tengamos acá sabe que podemos diseñar máquinas que son un, tienen su complejidad las, esas máquinas enormes que podemos ver pues algo similar también tenemos acá en las células y ahorita quisiera que los quisiera invitar a ver un video de cómo sería es un video animado de cómo sería si nosotros tomáramos nuestro alcohol milenario y entráramos a las células y veamos que no es algo que está en desorden. Es algo que tiene orden y que funciona de una forma maravillosa. Por cierto, este video ustedes yo yo lo edité con ayuda de un compañero, el profesor Lapisco. Lo edité para tener lo que yo quisiera que ustedes conocieran, pero si ustedes quieren saber más, es un documental de la BBC de Londres que se llama La vida secreta de las células. Y bueno, Hagan de cuenta que entramos a la célula, ¿no? Eh, entramos a torrente sanguíneo, vamos observando y a lo lejos vemos que logramos cruzar lo que es la membrana celular, si alguna vez llevaron biología, creo que en secundaria, saben y a lo lejos vemos eso que dirán, bueno es el sol, no, es el núcleo y tenemos ciertas estructuras que tienen distintas funciones y eso que ustedes ven ahí son como las proteínas, se van uniendo para formar una macromolécula que pueda ser funcional. ¿Sabían que tienen supercarreteras dentro de la célula? Eso que ven ahí, esas tiras que ven ahí como si fueran las del Spiderman, no, son carreteras y esas carreteras sirven para que las moléculas se puedan transportar hasta cierto lugar del, donde se requiera el, la molécula, pero no se transportan solas, ellos agarran el autobús, eso existe, esas son las, eh, las proteínas que transportan a las moléculas, lo que ven ustedes que está transportando puede ser una vitamina o puede ser una hormona que necesita llegar a una parte de la célula y ¿qué ven? tiene dos patas, camina, es como un robot, tiene dos brazos y esos brazos están diseñados para que puedan anclarse a esa molécula y no las sueltan y ese viaje puede tardar días, puede tardar horas y luego a lo lejos vemos algo que brilla y esas pequeñas moléculas que se están moviendo, están rotando, ¿qué será eso? y luego liberan esto que se llama energía, porque las máquinas no se pueden mover si no tienen energía y entonces la célula necesita producir esa energía, y así como se ve esa corriente por ahí, esa corriente son moléculas de energía que salen de este pequeño órgano organelo dentro de la célula que se llama mitocondria, y a lo lejos la podemos ver, cómo brilla, porque está emitiendo mucha energía, bueno, no se ve así, pero lo estamos imaginando, y esa energía se necesita para que tú puedas hacer todo. Si seguimos dentro de la célula no nos pegamos tanto, no nos vayamos a quemar como con el sol, pero esa es la mitocondria y luego vemos esto, el núcleo. La parte principal de la célula, que si seguimos avanzando, vamos a ver si podemos entrar, porque es, no es tan fácil entrar, eh. podemos entrar por un, uno de sus poros y llegamos a observar como que el oro de la célula, que es nuestro DNA, muy protegido, lo tienen en un código que casi nadie puede entender para que después de ahí toda esa información genética salga y se pueda traducir a proteínas que son de las que estábamos viendo. ¿No les parece maravilloso esto? Es, es un universo y al igual que hemos visto que hay peleas en el universo, también aquí cuando quiera entrar un virus, quiere entrar a la célula, hay guerras y se lleva una guerra dentro de nuestra célula. Pero bueno, yo quiero hablarles de una maquinaria que se encuentra aquí. Esta fotografía es este, una técnica de tinción que se llama inmunohistoquímica, donde se tiñe con un fluoróforo la proteína de interés. La que pueden ver, no sé ustedes si alcanzan a ver en amarillo, está reconociendo donde está la maquinaria que yo les quiero presentar hoy. ¿Por qué quiero hablar de esta maquinaria? Porque es como que el punto de interés de todos los científicos, de cómo se formó, esta, esta enzima donde pone en duda algunas teorías de evolución. Bueno, ahí ustedes ven eso que ven como cucaracha, así les digo a mis alumnos, es la mitocondria. Y eso que está viendo aquí, que está rotando, es la proteína de la que yo les quiero hablar. Se llama ATP sintasa y lo que hace es que sintetiza ATP algunos saben qué es el ATP, otros no. Bueno, el ATP es la moneda energética que tenemos en la célula, para que tú puedas respirar, para que tú puedas abrir los ojos, para que puedas pensar, para que puedas caminar, hablar, todo necesita de energía y esa energía se sintetiza acá. Así como aquí tenemos estas lámparas con energía, sabemos que estas se producen bueno, gran parte se producen en las hidroeléctricas, ¿conocen las hidroeléctricas? Yo he ido a varias este, impresionantes, en Chiapas están las mejores, pero también en otras partes del mundo, y la que les quiero, que les quiero presentar, pues es, no está aquí, no está en este continente, pero bueno, es, las hidroeléctricas tienen estas turbinas, y les voy a hablar un poco, los ingenieros han de saber más, la turbina Pelton fue creada por un minero, no era científico, era un minero, pero él quería aprovechar la energía mecánica del agua, de un salto de agua, para que los ayudara en sus trabajos de minería y hizo su primera turbina en 1880. Posteriormente varios científicos, bueno él y luego más ingenieros, han ido mejorando esta turbina, esta idea y tenemos la que está en la foto, no sé si se alcanza a ver, no, no se alcanza a ver bien. Bueno, Lorta, vamos a ver otra es la superturbina que está en una de las hidroeléctricas más impresionantes del mundo, en Viedro, Suiza. Nada más les voy a dar sus características para que luego las comparemos con las nuestras. Tiene un flujo de 25 metros cúbicos de agua por segundo, una potencia de 602 mil caballos de fuerza, genera hasta 423 mil megavatios y se dice que esta… Eh, hidroeléctrica solo tiene tres turbinas y esas son suficientes para dar electricidad a Austria. Solo tres para todo un país, Austria. ¿Cómo funciona? Bueno, brevemente, eh, recibe el chorro de agua, esas paletas se van moviendo, se va al generador y en el generador se produce electricidad. Fácil, ¿no? Fácil lo estoy diciendo, pero para los ingenieros llevó muchos años de diseño, de perfeccionamiento para que sea cada vez más eficiente como la que les enseñé de Suiza. Bien, ¿por qué estamos hablando de esta turbina? Porque, vean, si no se parece esa turbina a esta turbina, tenemos un rotor, está girando acá abajo, y luego esa energía va hacia arriba, estamos hablando de nuestra ATP sintasa, lo que ustedes están observando ahorita es el centro catalítico, donde la enzima, porque esta es una enzima, lo que hace es agrega un grupo fosfato a una molécula que no tiene energía y la pega, y de esta manera genera ATP, la moneda energética, la más alta que tenemos en nuestra célula, ATP y podemos observar que esas maripos, como maripositas que ustedes ven en el video, pues es el ADP y posteriormente sale el ATP y ahí tenemos a nuestro rotor y está anclado específicamente a una membrana de la mitocondria, lo que ustedes ven abajo no es, es como si fuera el agua, pero es el flujo de protones y ese flujo de protones hace que esa enzima rote y pueda generar energía. Bueno, las comparemos, se parecen o no, a ver, vamos a ver, tiene sus paletas aquí, podemos observar la, la Pelton y allá en verde tenemos a nuestra ATP sintasa que tiene su rotor como anillo C en verde cuando está entrando aquí el flujo de agua, aquí lo que tenemos es el flujo de protones que entran y un protón hace girar un poquito lo que es el anillo C. Tienen que entrar tres protones para que pueda girar y ese protón va en este canal de protones, entra a otro compartimento de la célula, como si fuera el eje del generador y luego va al generador, ¿no? al centro catalítico de nuestra enzima donde entran tres moléculas de ATP por cada vuelta que da y de ADP, perdón, y se genera nuestro ATP, energía, qué interesante, ¿no? Y está altamente diseñado y si observamos, bueno, muchos investigadores a lo largo del mundo están impresionados con esta molécula y siguen estudiando cómo funciona y uno de ellos dijo, este doctor en bioquímica, en química orgánica, etcétera, es al observar estas moléculas dijo lo siguiente, Wilder Smith, los sistemas biomoleculares requieren un diseño inteligente y conocimientos de ingeniería. Ahora la célula solita tiene conocimientos de ingeniería, ella solita se puede hacer estos diseños entonces hay gente que está pensando que estos diseños son extremadamente finos y exactos, que alguien los tuvo que haber diseñado. Y una vez más, tenemos aquí eh, nuestra proteína, ahora sí la podemos comprender, ese es el rotor, nuestro corriente de protones hace que el rotor gire y pueden observar ahí cómo entra una molécula y se va generando ATP. Hermanos, jóvenes estudiantes, nosotros no podremos hacer nada si no tuviéramos esta máquina generadora de energía, no podríamos ni abrir los ojos, mover un dedo, ni siquiera pensar, ni traer un recuerdo al momento, si no tuviéramos esta energía, esta, esta, esta máquina está acoplada a otra maquinaria, que si ustedes están interesados en saber en cualquier libro de bioquímica viene, es la cadena de transportes de electrones y esa cadena de transportes de electrones funciona solamente si está la presencia de oxígeno, cuando tú respiras, entra oxígeno a tu cuerpo y llega a ese punto final, a la mitocondria, para que ahí se puedan generar estos protones, si no respiramos si no entra el oxígeno, este mecanismo no funciona, si tú eres de los que te gusta aguantarte la respiración, pues estás echando a perder este mecanismo y si por algún momento te estás ahogando, después de seis minutos, que creo que es lo más que se puede aguantar, siete minutos hasta ahí llegamos. Aunque entran muchos mecanismos de defensa, después de siete minutos sin, entrar, sin estar en contacto con el oxígeno, toda la maquinaria se para y entonces uno deja de vivir. Esta información, eh, cuando la veo y luego vuelvo a leer la Biblia, porque a veces hemos leído tantas veces Génesis y primer día, segundo día, pero hay que leerlo a profundidad. Y entonces al observar la naturaleza podemos comprender más la maravilla que dicen esos versículos. Yo encontré esto y se los quiero compartir. Génesis 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, inyectó oxígeno y fue el hombre un ser viviente. Hoy en la mañana hemos escuchado, Dios con sus manos. Fue diseñando cada una de esta maquinaria en nuestras células. Puso las células, más células, hizo los órganos, tiene todos nuestros sistemas que conocemos, y ahí estaba el muñeco enorme, de tierra, pues sin moverse. Pero está el punto clave aquí, entre otras cosas que han de haber pasado, yo creo que pasó esto porque sopló en su nariz aliento de vida y entonces esas moléculas de oxígeno entraron al cuerpo de Adán, cruzaron las células, llegaron hasta la mitocondria y echaron a andar esa maquinaria y se empezó a producir ATP y entonces el cuerpo de Adán empezó a tener energía y yo creo que lo primero que hizo fue abrir los ojos y después empezó a parar a caminar y después se fue a comer porque de seguro tenía hambre, pero yo creo que sí, podemos comprender este versículo porque así, si no tenemos el oxígeno, nada de nuestra célula puede funcionar, porque no se está generando energía y no tenemos para movernos. Hay muchas teorías que dicen que pues empezaron a juntar los, las moléculas, los aminoácidos, las proteínas, de paso todos nosotros, lo que tú ves en el espejo sin ropa, pues eres, estás hecho de puras proteínas, grasa, agua, pero esas que te da estructura son las proteínas y las proteínas están hechas de ciertos aminoácidos, tenemos 20 aminoácidos importantes… Y entonces hay teorías que dicen que, si ponemos, que cuando el origen de la vida fue que se juntaron los aminoácidos y ahí por atracción de cargas, etcétera, se fueron formando las proteínas y después así fueron funcionando y etcétera. Se quiso comprobar esas teorías y no es cierto, no pasa así, pusieron las condiciones en las que se creía que esto pasaba, juntaron los aminoácidos y no pasaba nada. ¿Qué nos dice esto? Que algo... Tuvo que diseñar a esa proteína, a todas las proteínas de las células. Y por eso, esta enzima es tan importante en ciencia porque ella está. Voy a hablar poquito, no tanto de los trabajos de los científicos. Está compuesta por dos eh, complejos: tenemos el complejo F0 y el complejo F1 y cada uno de ellos está a su vez compuesto por subunidades, cada subunidad de cada uno de ellos, si recuerdan la foto anterior que tiene distintos colores, está codificada en genes diferentes, a los que nos gusta la genética sabemos que en nuestro genoma, en nuestro núcleo, tenemos muchos genes que codifican para las proteínas que nosotros somos, nos dan las características a las que somos, pues bueno, si uno pensaba que esta enzima maravillosa venía solamente de un gen, pues no, esta viene de 5 para el complejo de F1, y nueve para el complejo F0 y todas ellas Dios las puso en lugares distintos, a esto se le llama locus en tu genoma. Tú en cada una de tus células tienes 23 pares de cromosomas y a lo largo de ellas están colocados los genes, yo los puse en color para que ustedes lo puedan observar, en rojo están los genes que comprenden el complejo F1 y en verde los que comprenden el complejo F0. No es un solo gen, son varios genes y todavía se complica uno más. Estos no están a la vista de todos, solamente cuando hay un requerimiento de baja energía celular, entonces el DNA se prepara para abrir, sacar la información y por así decir, los planos de esta maquinaria y saca todos esos Um, 14 planos o 15 planos, depende porque hay variabilidad y se transcriben. Y ahorita vamos a ver un video más o menos cómo se lleva a cabo eso a nivel celular, para que ustedes vean que no es tan simple, que todo está totalmente, tiene dirección y no se lleva al azar todos se, eh, se sintetizan estas proteínas solamente si se requiere si hubo una falla en algunas y se tuvieron que desechar entonces se manda la señal al núcleo para que pueda sintetizarse otra supermolécula. Y aquí es donde entramos otra vez a nuestra nave espacial en, entramos al núcleo y lo que observamos es el DNA. El DNA, no está eh, como las fotos que vimos hace rato, que eran como unos bracitos, ¿no? se encuentra de esta forma y se dice que está semicondensada y solamente se va a abrir cuando se requiera transcribir un gen. Ya llegamos a esa parte donde tal vez ustedes reconozcan esa estructura, la doble hélice de DNA. Entonces, lo primero que hace el DNA es abrirse en la región que se necesita, Después, ya que está abierto, llega la otra maquinaria impresionante de las que le voy a hablar en unos minutos, esa que ven ustedes que se está moviendo ahí, como un trenecito, se llama RNA, polimerasa, y ella está copiando el plano, por así decirlo, o el código genético. Copia ese código genético con la ayuda de otras moléculas que ustedes acaban de ver que se ensamblan, entonces esa es otra maquinaria bastante interesante que también depende de varias condiciones en el medio y eso que ven que salió como un hilo negro, ese es el mensaje que debe de llegar a la fábrica de proteínas y la fábrica de proteínas se llaman ribosomas, las cuales no están en el núcleo, entonces tiene que salir del núcleo y se va a las fábricas de proteínas y aquí podemos observar que esos son los ribosomas y están sintetizando las proteínas si fue el llamado para sintetizar la ATP sin tasa, entonces lo que ustedes están viendo que se está formando es, son las subunidades de la ATP sin tasa, que posteriormente, ¿se acuerdan de la máquina que les presenté al inicio? La que transporta, bueno, algo similar, se lleva ahora esta maquinaria a su sitio de acción, se abre una supercarretera en los ribosomas y las lleva ahí para que ahí puedan ser funcionales. Si ustedes no están maravillados ahorita con lo que Dios ha hecho en tu cuerpo, ¿qué necesitamos? ¿No es maravilloso esto? Tenemos nuestra propia planta eléctrica en cada una de nuestras células y que se está regulando. Por cierto, la hidroeléctrica de Suiza, cuando se echó a perder, se rompió tantito su, su este, cortina, estuvo más de 10 años parada, si aquí se echa a perder una de estas, en segundos se repara, no necesita tanto tiempo. Y bueno, gracias a Dios, él puso un lugar en forma de código para cada una de las proteínas que son funcionales en tu cuerpo. Esto se llama DNA y fue descubierto por Rosalind Franklin, ella era una física, pero no sabía qué había encontrado después con la ayuda de Watson Creek y a la vez Wilkins en otro lado estaba investigando, pudieron analizar lo que es el DNA y se sabe que el DNA tiene esa estructura de doble hélice, la que muchos hemos conocido, pero está compuesta solamente de cuatro bases o cuatro moléculas, adenina, guanina, citosina y timina y solamente esas cuatro son el código, o sea un código solamente de cuatro letras, y miren qué características tiene, en el 2003 eh, se hizo un esfuerzo porque a principios de 1900 el gobierno empezó a pensar bueno ya hay que invertir para saber qué pasa dentro de las células, ya estuvo de tanto observar arriba, es cierto, y física y ahora vamos a invertir para estudiar biología y empezaron los científicos a, a investigar ¿no? y fue creciendo lo que es el conocimiento a nivel celular. Entonces se sabe que tenemos en el código 20500 genes, más o menos. Pero estos 20500 génicos se ven la manera para codificar a más de 100.000 proteínas. O sea, Dios no él tiene todo controlado. Tiene los planos, pero esos planos dependiendo de lo que necesita la célula puede dar lugar a más proteínas. ¿Quieren saber de qué tamaño es? Si desenrollamos tan solo los 23 pares de cromosomas de una célula, son seis pies de largo. Y si desenrollamos el DNA de todo nuestro cuerpo adulto, bueno yo no sé si estos números los hicieron de uno de Holanda o de uno de por acá, pero se dice que puede dar 600 vueltas de aquí al sol, nuestro DNA es bastante Díganme, jóvenes que estudian sistemas, ¿hay alguna computadora que pueda guardar toda esa información? ¿Cómo se llama? ¿O no hay jóvenes de sistemas? ¿O cuántos libros necesitamos? Necesitamos un montón de libros para poder imprimir toda esa información y nosotros solamente la tenemos perfectamente empacada en un diseño que son estas collares de perlas no voy a hablar tanto de ellos, aquí ustedes observan el cromosoma como está condensado, pero en su forma funcional ya eh, laxo, es allá y si amplificamos un pequeño lugar del cromosoma, tenemos dos colores, ustedes alcanzan a ver dos colores, morado, verde, eso tan solo es un gen y todo lo demás es DNA que no codifica para gen, ¿qué hace ahí? En el 2003 dijeron, DNA basura, no señores, todavía hay, se sigue descubriendo que ese DNA es funcional y está protegiendo el código para nuestras proteínas. Esta información no se pierde en una célula, la célula tiene un mecanismo para pasarla a sus células hijas y ese mecanismo se viene pasando desde Adán hasta nosotros, Padres a hijos, padres a hijos, se sigue pasando esa información. ¿Y saben quién lleva a cabo esto? Otra enzima, otra maquinaria impresionante, altamente regulada, como es la DNA polimerasa. Brevemente voy a hablar de ella porque es mucho trabajo. Eh, se, se ganó Cumber y Ochoa, ganaron el premio Nobel en 1959 por este descubrimiento, pero hay varias DNA polimerasas, una de ellas que está codificada en el cromosoma X, es la que sintetiza el DNA. Sintetizar el DNA es hacer una copia exacta de la que tenemos, porque la célula se va a dividir y necesita llevar copias exactas. Pero luego tenemos otra que es la delta, si por algún motivo hubo un error, y esas es son las incógnitas que yo tengo y quiero saber más, esta enzima lo detecta y dice que hay un error, Elimina el error y sintetiza la forma correcta, Dios lo hizo así y ustedes podrán decir pero hay enfermedades, sí pero constantemente estas dos enzimas están actuando en tu cuerpo para reparar errores y por eso no todos estamos enfermos ¿No es maravillosa esta molécula? Miren, sintetiza a una velocidad de 749 nucleótidos por minuto. Si nosotros pusiéramos un montón de legos y quisiéramos hacer una estructura, ¿la podemos hacer de 749 piececitas en un minuto? A ver, los amantes de legos, no, pues la enzima lo hace todo muy rápido. Si un humano quiere transcribir toda esta información, imagínense el tiempo que tardaría una secretaria o secretario, ocho horas al día, y si no lo explotan pues menos tiempo, pero se tardaría 50 años él solito ahí escribiendo toda la información de nuestro genoma. Tu célula es encima, ¿sabes en cuánto tiempo lo hace? Siete horas, ¿no es maravilloso lo rápido que trabaja? Tanta información en tan poco tiempo y a cada rato, y ahorita está pasando en tus células. Bueno, ya casi estoy terminando para que no despierten un poco, yo puedo seguir hablando porque a mí me fascina todo esto, pero tenemos otra maquinaria y es la RNA polimerasa, la que yo les dije que copiaba el código genético de DNA a RNA, Esta enzima hay tres tipos y cada una de ellas copia distintos RNAs, pero que son importantes para el funcionamiento celular. Entonces, ella transcribe los genes, eh, está compuesta por dos subunidades y de igual manera les comento, dos subunidades que vienen de distintos genes en distintos cromosomas, cromosoma 17, cromosoma 4, están separados por algún motivo, si llega a pasar que hay un daño en un cromosoma y hubo, se cortó un, un fragmento, no se echa a perder esta maquinaria, está resguardada. Y además esta enzima de igual manera funciona y, y se regula dependiendo las características del medio en el que se encuentre y las necesidades que requiera. A veces tenemos señales y ella se activa, se consumen ciertos alimentos y ella se activa, se consumen otros alimentos y ella se inactiva interesante, pero eso es epigenética que en otra plática pod podemos hablar. Y, y bueno, ella lo que hace es que recibe la información del DNA y hace copia el RNA y solamente ahí va este código, un código altamente secreto, que fue secreto hasta hace 80 años, hasta que se descubrió el código, que son tres letritas, van a codificar por un aminoácido. Dios ha permitido que sepamos esto… Pero por muchos años no se sabía nada. La tecnología ha avanzado y gracias a eso hemos podido apenas ir viendo, descubriendo estas maquinarias que Dios puso en cada una de nuestras células. Pero para las personas que dicen, bueno, ¿qué fue primero? ¿Se juntaron los aminoácidos, se hizo una proteína? Ok, se hizo una proteína y entonces ¿por qué está su código en el genoma? ¿cómo es que le hizo para meter ese código al DNA? ¿Qué fue primero? Y también este es otro punto que los científicos están tratando de explicar, ¿qué fue primero? ¿La proteína o el código que se encuentra en el DNA? Si repasamos la película ahorita en nuestra mente, está el código ahí, pero si no hay proteínas, de nada sirve o no porque se necesitan la DNA polimerasa, que es una proteína, o la RNA polimerasa, que es otra proteína, para que pueda sintetizar o transcribir los demás genes. Entonces, si no está la proteína, estas dos proteínas que les acabo de presentar, no funciona el código genético y ellas solitas no se reproducen así por así, ahorita tengo una y me hago dos, me hago tres, no, eso no sucede. Y bueno… En, en la Biblia encontré esta joya. Eh, me gustaría que la buscaran. No solamente que vean aquí, sino que buscaran en Génesis. Hemos estado oyéndonos mucho a Génesis y Salmos. Bueno, en Génesis 1, 11 y 12. Ya la encontraron ahí habla de la, del tercer día, ¿no? cuando Dios hizo las plantas, pero yo quiero enfocarme en el, en el versículo 12, entonces había necesidad de plantas, ok, ¿Y, y qué dice el 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él. Entonces, ¿qué hizo en el tercer día las plantas con la semilla? El árbol con sus semillas, no puso las semillas y esperó a que crecieran. Esto responde a mi pregunta, en el sexto día Dios hizo Adán, hizo la proteína, pero también puso la semilla y la semilla está en el núcleo y ahí va todo el código genético para que con el pasar del tiempo esa información que ya estaba ahí toda la maquinaria, se fuera pasando de generación en generación. no Es interesante entonces ahora cómo podemos sacar más información de estos versículos y luego dice, y vio Dios que era bueno. Y hasta la fecha, aunque han pasado muchos años y ya no somos como del tamaño de Adán, pero el código genético se mantiene y a pesar de que, hay mutaciones provocadas por virus o por el medio en que nos exponemos, Dios puso estas maquinarias para que lo reparen y todavía no se pierda esa información genética que Él puso en el principio, en Génesis. Y bueno, ya en 1900 en, perdón, en 1858, cuando todavía la biología celular no había avanzado mucho, Mendel no había sacado sus tratados. Estos personajes, Darwin por un lado y según la bibliografía, 20 años antes que Wallace, cuando hicieron sus viajes, los dos hicieron sus viajes, pues sacaron la teoría de la selección natural, ellos estuvieron observando los animales y, como, y vieron cómo en las islas tenían ciertas características los animales porque fueron sobreviviendo de acuerdo al ambiente que los rodeaba y si ustedes van y leen pueden entender de qué estoy hablando, de los pajaritos, de los reptiles, etcétera. Pero entonces esto dio lugar a que muchos, eh, se, se crearan las teorías de la evolución de que nosotros venimos por un ancestro y que este ancestro común ha ido evolucionando con el pasar de muchos años y entonces se fue haciendo lo que es el árbol de la vida que puso Darwin. Pero aquí lo que quiero recalcar es que dice que venimos de un ancestro común, un microorganismo. Bueno, el último versículo que encontré y, y me puede decir que no a esto, es esto. Aparte de todo lo que hemos observado ahorita, de estas grandes maquinarias que Dios puso en nuestro cuerpo, perfectamente diseñadas, es este versículo en Salmos 103. Y podemos interpretar, bueno yo lo interpreto así, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros nos fuimos adquiriendo características por alguna necesidad, no pasaron muchos años para que nos empezaran a salir extremidades o para que se pudiera desarrollar nuestro cerebro, no. Desde el inicio, Él dijo que nos hizo y desde el inicio somos así bueno, en mejores condiciones, pero desde el inicio puso todo lo que nosotros somos y puso todos los animales que tú puedes observar y que algunos pues ya los hemos eliminado, pero debemos de reconocer eso. Y mis mi plática ahora es, sí, es muy interesante el universo, pero también es muy interesante nuestro universo celular, cómo está perfectamente diseñado y cómo en la palabra de Dios se da información no, no aclara todo porque hay, después vamos a tener mayor conocimiento, pero ahorita nos va dando destellos, nosotros debemos de creer en la palabra de Dios y si en estos versículos dice que Dios nos hizo y no a nosotros, a nosotros mismos, debemos creer que fuimos hechos a imagen de Dios. Es toda la, la información que yo les quería platicar en esta tarde.